Los trastornos mentales son aquellos padecimientos que perturban la vida de una persona. Algunos pueden ser de niveles moderados y otros llegan a ser graves. Estos trastornos afectan el estado de ánimo, su pensamiento y comportamiento, haciendo que la vida cotidiana de una de estas personas sea complicada de llevarla con normalidad. Aunque todos en el mundo estemos expuestos a padecer algún trastorno mental por múltiples factores sociales o personales, hay trastornos que se diferencian del resto por su rareza por ser un misterio o por el grado de pérdida de la realidad y de las capacidades mentales de una persona. Hablo de aquellos trastornos que no tienen una explicación para los científicos o expertos en el área de la salud mental, ya que estos se presentan en una población reducida. Quédate conocer los trastornos mentales más perturbadores que puedes padecer. Síndrome de Capgras El término síndrome de Capgras, fue puesto gracias a su descubridor, el psiquiatra Joseph Cacras, en 1923. Se le identifica como un trastorno delirante de identificación errónea. Los pacientes que lo padecen no reconocen los rostros de las personas, ni siquiera reconocen su propio rostro, y se caracteriza por la creencia de que un impostor de idéntica apariencia ha ocupado el lugar del real. Es decir, que si tú lo padecieras es como ver a tu madre y tener una creencia delirante de que no es ella, que ha sido sustituida por otra madre falsa las mismas características, comportamiento, forma de pensar, etcétera. ¡Abre la puerta, por favor! ¡No entiendo nada de lo que pasó! ¿Por qué te apete así? ¿Usted quién es? ¿Qué? ¿Usted quién es y qué hizo con mi papá? ¿Qué rayos estás hablando, hija? ¡No me diga hija, yo no soy su hija! Síndrome de Fregoli El término síndrome de Fregoli fue descrito por los psiquiatras franceses Corbin y Feil en 1927. Este se caracteriza porque la persona que lo padece cree que las personas de su ambiente han sido sustituidas por un sujeto desconocido. Este síndrome es semejante al síndrome de cabras, pero con diferencias definidas. Mientras que en el de Capgras hay esta creencia de que una persona ha sido suplantada por otra semejante, en el síndrome de Fregoli la persona tiene la idea delirante de que todas las personas de su ambiente han sido sustituidas por la misma persona. Es decir, si tú padecieras este síndrome, se presentaría de la manera en que tú vieras el rostro de tu mamá, expareja, amigo o de alguna persona extraña en todas las personas de tu alrededor. Si quieres saber un poco más de este síndrome, te recomiendo ver la película de Anomalisa. Todos nosotros, ¿quién eres, Tony? ¿Quién eres en realidad? ¿Tú quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Quién puede responder a esa pregunta? <risa> uh, me alegra verte. Trastornos de la identidad corporal. Este padecimiento se caracteriza porque quien lo padece tiene una necesidad o deseo de amputarse algunas zonas o extremidades sanas de su cuerpo. Se ha descubierto que una de las necesidades del paciente es la de tener una discapacidad, pero solo por el motivo que les causa vivir en ese estado. Las personas experimentan la sensación de que ciertas partes de su cuerpo no les pertenecen, las sienten ajenas a ellos y esto les provoca un gran malestar. Este síndrome no necesita explicaciones para que lo puedas entender. No se ha encontrado qué lo ocasiona, y generalmente las personas que lo padecen no buscan ayuda, y cuando lo hacen, ya es muy tarde. ...crómicamente son personas completas, sin embargo, ellos no lo consideran así. Aunque pareciera increíble, hay personas que buscan la manera de deshacerse de alguna extremidad de su cuerpo para sentirse bien, genera ansiedad, depresión, Creen a toda costa que algún miembro del cuerpo es ajeno a ellos sin mayor explicación. La solución es acudir a tiempo con un especialista, antes de que sea demasiado tarde. Esquizofrenia La esquizofrenia apareció en 1809, con Ponder en Francia y Hassan en Inglaterra. Es un trastorno mental de los más agresivos y, por no decir, de los más perturbadores de padecer. En este trastorno, la persona sufre una alteración de su realidad, Haciendo que éste se vea afectada a niveles hormonales. Lo más destacado en ese trastorno son las alucinaciones y delirios, tanto auditivos como vívidos. Es decir, escuchas y observas cosas que otros no pueden ver o escuchar, y solo tú los puedes percibir. Afectan la forma de pensar, de comportarse y la vida diaria del paciente, que por lo general lo incapacita por el resto de su vida. Estas personas deben recibir tratamiento toda su vida. Si ese trastorno se detecta a tiempo, puede ayudar a controlar los síntomas agresivos. Hasta el día de hoy, no se sabe con exactitud qué es lo que lo causa, y sigue siendo un misterio para la ciencia. Sin duda alguna, la mente humana aún guarda muchos misterios sobre su funcionamiento o el por qué crea enfermedades mentales tan horribles. Esto nos puede poner a pensar que pueden existir aún muchas enfermedades extrañas que aún no han sido descubiertas, sin duda el lado oscuro de la mente. Pero tú, ¿ya conocías estos desórdenes mentales? ¿Cuál te pareció el más perturbador? Déjanos tu comentario abajo. Ahora puedes mirar otro de nuestros videos dándole clic a la ventanita. Esto fue un video más de Refrescados X. Hasta la próxima.